23 instituciones educativas hacen parte del proyecto Emprender en mi Escuela, un proceso liderado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Educación, con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española a través de PDT Nariño, en articulación con Parque Nariño, quienes realizan un acompañamiento en temas como emprendimiento, innovación, gestión financiera y cooperativismo. Se busca desarrollar la cultura del emprendimiento a través de la educación mediante ese proyecto en el cual los estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio tienen la posibilidad de crear una cooperativa pedagógica durante su año escolar, donde identifican roles de liderazgo, manejan la documentación a manera pedagógica, hacen un registro pedagógico en cámara de comercio con el objetivo de fortalecer sus habilidades y competencias en diferentes temáticas. Eh, hacemos estos encuentros en estos talleres donde ellos tienen la posibilidad de conocer las cooperativas de otras instituciones educativas, identificar y conocer también de los demás, de sus de sus valores, aprender también de los de lo que ellos están desarrollando y sobre todo fortalecer competencias en el área de finanzas, en asociatividad, en valores en cooperativismo, en innovación en emprendimiento y que de una u otra manera también esto les permita a ellos llevarse un mensaje diferente a hacer algo tradicional sino que también tengan ese componente de innovación para que sus cooperativas y también el trabajo en equipo que ellos desarrollan día a día en su institución educativa tenga un impacto en sus familias, en su vida, en lo que ellos quieren hacer a futuro y de esta manera se pueda también fortalecer e impulsar eh, esa oportunidad que ellos tienen en sus instituciones educativas y sobre todo eh, tener escenarios que construyan paz para que también los estudiantes puedan tener la posibilidad de, de eh, trabajar bajo empatía, en trabajo en equipo. Dentro del proyecto Emprender en mi escuela, los estudiantes trabajan en la generación de diversas propuestas para el desarrollo de una microeconomía dentro de las instituciones. Para ello se cuenta con el apoyo de docentes y entidades aliadas que mediante una serie de actividades buscan fortalecer los procesos de emprendimiento y generación de valores. El proyecto de emprendimiento nos ayuda en áreas como la tecnología, las matemáticas, el lenguaje, eh, sociales, artística, vinculando un proyecto que les permite a los estudiantes conocer lo que es el emprendimiento. En ese proceso ellos se han dado cuenta de que pueden eh, generar algunos recursos de manera didáctica. Esto le permite al proyecto sostenerse en el tiempo. La producción y construcción de esta cooperativa nos ha permitido recibir varios valores que antes no teníamos, como la empatía, la solidaridad y algunas cosas de respeto y escuchar a los demás. Y pues nos ha ayudado a desarrollar la paz.